¿Qué tal? Un saludo cordial y bienvenidos a las informaciones más importantes aquí en Noticias de Última Hora. Un submarino nuclear de Estados Unidos fue detectado cerca de cerca las fronteras de Irán en las últimas horas. España enviará casas a sumarse en, en las misiones de seguridad de la OTAN en las próximas semanas. Irán desafía a Israel con las intenciones de colocar bases militares cerca de las fronteras persas. Informe de los últimos acontecimientos del conflicto ruso-ucraniano y parte del informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Las tropas rusas frustraron los intentos de ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizados por equipos tácticos en el área de las localidades de Davido Brot y, y Stavok, en la provincia de Kherson. Además, se impidieron intentos de al menos 20 grupos ucranianos de sabotaje y reconocimiento que intentaron irrumpir por la noche en la retaguardia. Las tropas rusas junto con la artillería eliminaron a más de 120 militares ucranianos. Ucrania lanza una dura advertencia a Bielorrusia en el caso de intervenir en la guerra como aliado de la federación. Bielorrusia por su parte pide calma y dice que no necesita ir a la guerra con nadie. OTAN desafía a Rusia con la ratificación de los miembro Suecia y Finlandia, pero la taranquera a esta solicitud son Hungría y Turquía que no han dado el visto bueno para que esto se dé y se tense más las relaciones con Rusia. Una división de asalto aéreo de élite de Estados Unidos está entrenando cerca de la frontera con Ucrania, recreando combates contra las tropas rusas y esto sube las tensiones con el Ministerio de la Defensa de Rusia. Estados Unidos envía bombarderos a cercanías de Taiwán y de Corea del Norte. Esto y mucho más en el próximo video informativo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto informativo para hoy. Quédate conectado con las noticias del día. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y gracias por el apoyo para con nuestro eh, trabajo comunicacional a diario para ustedes. Ojo a lo que está pasando adyacente a toda la situación difícil que se está presentando en el territorio ucraniano entre eslavos y el ejército de Zelensky. Y las cosas tienden a subir de niveles impensables. Pareciera ser que la retórica de un inminente conflicto entre las potencias mundiales, estamos hablando del norte con Siberia, ustedes me entienden estaría fraguándose poco a poco y con, bueno, digamos que la intención de involucrar a más naciones y desenlazar nuevos frentes de batalla, esta vez con el país persa. ¿Por qué lo decimos? Presten atención a los siguientes datos que traemos a colación y que muchos medios afectos a los sistemas de los poderosos mundiales no los van a dar a conocer. Hace pocas horas se dio a conocer el despliegue de la noticia de que el país de Irán, según la administración Biden, afirma que el país persa entró como quien dice de facto a la guerra de Rusia con Ucrania por el hecho de haber enviado unidades militares especiales en el manejo de los aviones no tripulados, con esto para dar apoyo y entrenamiento a los soldados rusos en el tema de la capacitación en el manejo de los drones fabricados en el país persa, ya que en algunos casos se estaban presentando algunos fallos cuando eran lanzados a sus misiones en la operación por falta de capacitación. Escuchemos qué fue lo que dijo uno de los portavoces del gobierno norteamericano en las últimas horas respecto a esta situación. Evaluamos que personal militar iraní estaba sobre el terreno en Crimea y asistido a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido hasta ahora decenas de estos vehículos no tripulados y probablemente seguirá recibiendo envíos adicionales en el futuro. Ahora, dicen Ned Price, que Irán está en el terreno ucraniano con sus unidades apoyando y entrenando a los rusos para el manejo de estos aparatos o conocidos drones kamikaze. La preocupación por parte de Estados Unidos es alta a esta altura del partido teniendo en cuenta que muchos de los equipos de sistemas de defensa aérea con los que cuenta el ejército de Ucrania son poco efectivos para poderlos derribar, hablamos de los aviones tripulados, adicional, hace pocas horas habló el portavoz del departamento de la defensa John Kirby, habló en esta misma línea expresando la preocupación por el envío de misiles tierra tierra por parte del ejército persa está en juego el orden internacional señores, está en juego los intereses occidentales y el mundo multipolar que se quiere imponer por parte de Rusia y China, esta es una de las preguntas que hemos visto de nuestros amigos seguidores Respecto a este tema, y es, ¿cómo se llamaría entonces el envío de los paquetes de ayuda militares, de los entrenamientos a soldados ucranianos, de los más de 60 países también que integran la OTAN y el del norte que están enviando armas a Zelensky? ¿Qué opinan ustedes de esta nota que ha tomado, pues, como algo escandaloso los medios corporativos de Occidente? A esta hora, escuchen esto porque el diario había punto pro en medio de esta información que ha emitido en las últimas horas los funcionarios de la administración Biden, es curioso que el Pentágono esté desplegando un submarino nuclear con 24 ojivas nucleares cerca al mar Arábigo, muy cerca al país persa. Algunos internautas se han preguntado cuál es la intención de enviar este submarino nuclear por parte del norte. Según los editores militares del diario, se habla que está en el punto donde anteriormente lo conocían como el punto de ataque al país persa. Según lo que está diciendo el diario eslavo el submarino es el USS West Virginia. Cito este artículo de este diario internacional que dice que la posición actual del submarino nuclear estadounidense coincide con las áreas que anteriormente se llamaban áreas de ataques contra la República Islámica. Y aquí es donde se llevan a cabo pruebas de ataques de submarinos nucleares, barcos y bombarderos estratégicos, lo que ha causado una gran preocupación que Estados Unidos pueda iniciar un nuevo frente de batalla contra Irán. El submarino nuclear, el USS West Virginia, está armado con 24 misiles balísticos nucleares con un rendimiento total de 11.4, aunque hace mucho tiempo que no se observaba, según los expertos, la presencia de submarinos nucleares estadounidenses en esta zona. Se desconocen declaraciones hasta la hora en la que estamos grabando el video por parte del Pentágono, pero bueno escuchen y esto causa gran preocupación en muchos analistas internacionales sobre este panorama y cómo están las cosas. Ahora escuchen por acá, porque las cosas se pueden complicar y mucho en el hecho de que Irán tiene su pelea casada con Israel, porque según las denuncias el país persa, el gobierno de Israel, tiene planteado y obviamente apoyado por el norte colocar bases militares cerca de la frontera de Irán y esto ha causado el enojo el enfurecimiento del ejército iraní que ha lanzado una dura advertencia en las últimas horas diciendo que Irán no tolerará la presencia militar israelí en sus fronteras, así lo dijo el comandante de la fuerza terrestre, el general de la brigada Mohammad Patkur durante las maniobras del noreste de Irán el 20 de octubre de este año, no consentirán la medida y como ya lo han anunciado no van a permitir la formación de ningún centro de amenazas en sus fronteras advirtió el jueves el comandante de la fuerza terrestre del cuerpo de guardia de la revolución islámica el general de la brigada Mohamed Patkur dicen algunos expertos que no se puede descartar que por acá se pueda desbordar la retórica y se pase de las sanciones a las acciones ahora también tenemos que decir que hay alta tensión con los ejercicios militares de Estados Unidos en el Mar Blanco cerca de las fronteras del Reino Unido a menos de mil kilómetros de las fronteras rusas allí cualquier error de cálculo podría conducir a un conflicto bélico entre Rusia y la OTAN ahora amigos España se suma a las tensiones con Rusia enviando aviones de combate mate a Bulgaria y Rumania para sumarse a las misiones de la OTAN. El país ibérico se sumará con aviones casas Eurofighter del ejército a Bulgaria y Rumania como alianza estratégica para proteger según la OTAN a los cielos de la alianza. Según este artículo de contrapunto, son ocho aviones de España destinados a cumplir esta misión. Irán primero a Bulgaria en noviembre y luego estarán en misión en Rumanía en el mes de diciembre, cumpliendo los lineamientos estratégicos de la OTAN. Recordemos que hace poco, desde Estados Unidos un portador del Ministerio de la Defensa de Estados Unidos, Pat Ryan, dijo que Estados Unidos y la OTAN siguen muy de cerca a Rusia en el caso de una agresión con armas nucleares en el territorio ucraniano y de paso pues responderían si fuera de esta forma, responderían desde el norte al país eslavo con toda la fuerza. Y se están acumulando equipos y fuerzas militares de los países aliados de Estados Unidos en sus fronteras. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué viene con todo este movimiento por parte de Occidente? Y aquí también tenemos que nombrar por parte de Bielorrusia, que está movilizando 70.000 soldados a la frontera con Ucrania y 15.000 soldados que le ha asignado el presidente Vladimir Putin y el Ministerio de la Defensa a, de la Federación de Rusia a Bielorrusia para poder cubrir la frontera porque allí se teme un ataque por parte de Ucrania a suelo bielorruso. Ahora, en contexto, ¿qué hay detrás de la noticia? La conversación que sostuvo el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, en las últimas horas. Se habla por parte de los medios eslavos que trataron temas de seguridad internacional, incluyendo obviamente el de la guerra en Ucrania, y este es el segundo eh, contacto, la segunda comunicación que tienen estos dos homólogos de la defensa, y que se ha dado desde que se ha iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania desde febrero, se desconocen muchos detalles sobre esta conversación que sostuvieron estos dos diplomáticos, algunos datos indicarían según medios eslavos que fue directamente el Pentágono que ha buscado el contacto con el ministro eslavo en las últimas horas se presentado una arremetida ucraniana a un puente en Kherson dejando varias personas sin vida y a un número indeterminado de lesionados por los impactos de los misiles de Ucrania a esta infraestructura en control de los rusos, y si habla que hay personas de medios eslavos que cubrían la evacuación de los civiles en Kherson cuando se llevaron los ataques por parte de Ucrania en el puente. Se conoce de ataques por parte del ejército de Ucrania en la provincia rusa de Belgorod, así como también se conocen de lanzamientos de artefactos de, en la República Popular de Donetsk dejando igual personas sin vida. Se han registrado explosiones de misiles en Belgorod que han impactado una fábrica de pintura y barniz. Se desconoce hasta la hora que estamos grabando el video el balance de los hechos. En la provincia de Kherson se está publicando por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que en medio de confrontaciones directas con el ejército ruso, han eliminado cerca de 130 combatientes ucranianos y esta es la información que está siendo entregada recientemente por parte del Ministerio de la Defensa del Lago. Las tropas rusas frustraron los intentos de ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizados por equipos tácticos en el área de las localidades de Davido Obrot y, y Stavok en la provincia de Kherson.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 El ejército de Rusia ha logrado repeler ataques de las fuerzas armadas de Ucrania contra la provincia de Jersón, informa la defensa rusa en la dirección de Nikolaif y Kryvyi Las fuerzas rusas frustraron durante la última jornada los intentos de ofensiva de las unidades de grupos tácticos del ejército ucraniano en las cercanías de las localidades de David Brit y Suheist Vakov de la región de Jersón, ha informado este viernes Igor Konashenkov, el portavoz del Ministerio de la Defensa. Konashenkov también dijo que las unidades militares rusas frustraron los intentos de filtración de la retaguardia cerca de 20 grupos de sabotaje y exploración del ejército ucraniano. Allí también se ha conocido que los pilotos rusos atacaron a los ucranianos desde helicópteros KA-52. Eh, la información dice, agregada por el funcionario de la defensa, que el fuego concentrado de la artillería, las acciones activas de los militares aniquilaron a más de 120 efectivos ucranianos y 6 blindados y 13 camionetas. El presidente Zelensky en las últimas horas ha declarado su rechazo a las acusaciones de Rusia de haber perpetrado los ataques a periodistas en el puente de Kherson, pero declaró y señala a Rusia de estar preparando un sabotaje a una represa eléctrica. Esto comentó el presidente Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania en las últimas horas. Por su parte, Rusia refuta los señalamientos y advierte que el ejército ucraniano estaría planeando el ataque a la represa de Krakowskaya y es la razón por la cual se está realizando actualmente la evacuación de las personas a la margen izquierda del río Nipier por parte de Rusia. Está caliente este informe que está publicando medios de Lavos como Hispan TV en las últimas horas. Ucrania amenazó a Bielorrusia con represalias si se une a la guerra con Rusia. Ucrania instó al país de Alexander Lukashenko que se quede por fuera del conflicto y amenaza a Minsk con tomar represalias si se une a Rusia en la operación militar. Esto dijo en las últimas horas el mandatario ucraniano. Si el ejército de Bielorrusia apoya la agresión rusa, responderemos con la misma dureza con la que respondemos a todos los invasores en el territorio de Ucrania, ha dicho el Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un video publicado este viernes. Según el video, el presidente de Rusia, Alexander Lukashenko, dice que se está preparando para unirse en el conflicto y va a arrastrar al pueblo bielorruso a la guerra. También insta a los ciudadanos bielorrusos a que no obedezcan las órdenes de su liderazgo para entrar en la guerra contra Ucrania y que no compartan la responsabilidad de los crímenes de guerra con Rusia. Eh, por su parte, se sabe que las tropas rusas ya están en Bielorrusia para un despliegue conjunto en el Bip, ciudad principal en el oeste de Ucrania, se preparan ante un eventual ataque desde Bielorrusia, mientras las tropas rusas avanzan en el este del país eslavo. Bielorrusia, preparada para la guerra pero no dará el primer paso fueron las advertencias del ejército ucraniano y se han producido mientras que Lukashenko ha afirmado que su país lleva 25 años preparándose para la guerra subrayando que las fuerzas bielorrusas solo actuarán en respuesta a potenciales amenazas. Si no quieren los ucranianos luchar contra nosotros no habrá guerra, ha afirmado. Ante un posible ataque desde Kiev, Bielorrusia, anunció el 10 de octubre el despliegue de un grupo conjunto de tropas bielorrusas y rusas en las fronteras con Ucrania al respecto, el Alexander Lukashenko detalló que esta medida se debe a las advertencias recibidas de canales no oficiales sobre un posible ataque al territorio de Bielorrusia por parte de Ucrania. En este contexto, el Ministerio de la Defensa bielorruso declaró que el 16 de octubre llegaron 9.000 militares a la frontera con Bielorrusia en el marco de la agrupación regional de las tropas rusas y bielorrusas. Bielorrusia no planea ir a la guerra con nadie. El país no necesita la guerra. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo esto durante la inspección de productos militares industriales en la región de Brest. No vamos a ir a ninguna parte hoy. No hay guerra a partir de ahora. No la necesitamos, dijo Lukashenko. Según Belta, el presidente bielorruso volvió a desmentir la información de redes sociales de que la república llevara a cabo una movilización encubierta, sugiriendo no prestar atención a este lamento. Tenemos que calmarnos. Todos debemos de ocuparnos de nuestros propios asuntos si no queremos una guerra. Llamó Lukashenko. Bueno, aumentan las tensiones entre Rusia y la OTAN y esto porque se está realizando ya los protocolos que tienen que ver con la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN que fueron ratificados hace pocas horas por 28 de los 30 miembros de la alianza. Por el momento se sabe que Suecia y Finlandia para unirse a la alianza Atlántico Norte requieren que dos países más ratifiquen este acuerdo acuerdo, 28 países de los 30 ya han apoyado la entrada a la OTAN de estos nuevos miembros, lo que podría fortalecer significativamente el bloque militar así como acercar significativamente a la OTAN a las fronteras de Rusia. Sería Suecia y Finlandia que se estarían integrando en las estructuras políticas y militares en donde los países pues han brindado la seguridad y la OTAN pues está aumentando su presencia en la región militar del de Báltico pero al mismo tiempo hay dos problemas principales para Suecia y Finlandia, que es Hungría, ustedes saben que Hungría es un aliado principal del presidente Vladimir Putin, sobre todo en estos momentos que se avecina en invierno y que no puede tirar la cuchara, eh, Hungría porque es uno de los países que en estos momentos se ha parado frente a la Unión Europea, ha dicho no, yo no voy a acompañar el tope del petróleo porque sencillamente Rusia es mi proveedor y no me lo voy a echar encima, y por parte de Turquía, pues Turquía en las últimas horas, tengan en cuenta que con Putin ya formalizaron lo que es la creación de un centro gasístico para venderle gas a Europa y que Putin le va a colocar prácticamente todo. Y esta es la talanquera de Suecia y Finlandia, por eso ellos no han ratificado la adhesión de estas dos naciones a la OTAN porque no se quieren echar a Putin encima así de sencillo. Se oponen a la adhesión de estos dos países escandinavos al bloque militar y por lo tanto el proceso puede prolongarse no solo por semanas sino que presumiblemente meses, sino que podrían llegar años para que Suecia y Finlandia puedan ser admitida en la OTAN mucha atención porque la líder ultraderechista hermanos de Italia estamos hablando de Giorgia Meloni de 45 años y que obtuvo una victoria histórica en las elecciones en septiembre ya fue nombrada hace pocas horas como nueva primera ministra ante el jefe de estado Sergio Mattarella como la nueva ministra de Italia en las últimas horas más noticias Estados Unidos planea limitar el acceso de China a la computación cuántica y a la inteligencia artificial según las fuentes del medio los planes de la administración del se encuentran en la etapa inicial y esto lo está dando a conocer el periódico Bloomberg en donde Estados Unidos ya muestra su desesperación de que China siga avanzando y avanzando y Estados Unidos sencillamente se quede como segunda potencia en el tema de computación, en el tema de computación cuántica y en el tema de inteligencia artificial. Es por eso que según este artículo dice que el gobierno de Estados Unidos busca establecer nuevos controles a la exportación para limitar el acceso de Pekín a ciertas tecnologías informáticas emergente, es lo que está reportando el diario internacional Bloomberg citando a personas que están familiarizadas con esta información. Según las fuentes que solicitaron estar en el anonimato, los planes de Biden que actualmente se encuentran en el proceso de inicio se centran en el campo experimental de la computación cuántica, así como también en el software de inteligencia artificial ambos en los que los expertos analizan formas de restablecer restricciones. En el caso, por ejemplo, de que las medidas llegaran a implementarse Golpearían a Pekín tras y serían impuestas restricciones a principios de este mes por Washington en lo que concierne a las exportaciones hacia China de algunos tipos de chips. Se sabe que el pasado 7 de octubre el departamento de comercio en el norte endureció los controles de exportación de semiconductores al gigante asiático usados tanto en las supercomputadoras como en el equipamiento para fabricar estos microprocesadores. Pero miremos un poco qué es la computación cuántica aún es un campo experimental pero podría desarrollar capacidades para aumentar significativamente el poder y la velocidad de las máquinas en el mundo de la informática, vaticinan y apuntan a que las computadoras cuánticas podrían decodificar contraseñas, eludir funciones y entre otras ventajas se espera además que un sistema cuántico pueda realizar múltiples tareas en un modo que el equipo actual no puede recoger el, la agencia de noticias SCPM y bueno, está dividido todo el tema de la intención de de la Unión Europea de poner topes al petróleo ruso, ahí el descontento entre los miembros de la Unión Europea Alemania dice que el tope sea solo al gas ruso porque esto podría llevar a que los proveedores puedan llevar el gas a otros sitios a otros continentes donde verdaderamente paguen lo justo, ¿no? que paguen el precio que es, y esto le abre la posibilidad a Turquía, porque ahora se va a convertir en un centro gasístico ya está la creación con Putin de poder tener esta, digamos así centro gasístico en Turquía para poder vender gas más barato a toda Europa, más barato que Estados Unidos con el centro gasístico que allí se va a crear de la mano del presidente Bravo. Alemania ha dicho que esto puede derivar en una grave crisis energética y Hungría jocosamente en las últimas horas ha lanzado dardos a la Unión Europea diciendo que poner topes al petróleo es como ir a un bar, pedir una cerveza y ponerle yo mismo el precio y no pagar lo justo por lo que lo está vendiendo el comerciante, así más o menos es el tema en las últimas horas Estados Unidos envió bombarderos a cercanía de Taiwán y Corea del Norte. Allí enviaron un bombardero B-1B. Según medios de dice que esto sucede en medio de la escalada de tensiones en el Indo-Pacífico. Allí fue desplegado el bombardero B-1B en la isla de Guam cerca de Taiwán y Corea del Norte. El informe fue publicado por la Reuters en donde dice que el bombardero de la fuerza aérea de Estados Unidos tocó tierra en la isla de Guam en medio de la atención regional sobre Taiwán y una posible prueba nuclear de Corea del Norte. Es la segunda vez que aviones de largo alcance de Estados Unidos trasladan a esta región. Se trasladan a esta región. Tiene la intención de enviar un mensaje de que Estados Unidos se mantiene junto a sus aliados para impedir una posible provocación, explicó el portavoz del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, del Pentágono, Pat Ryder, durante una sección informativa. Es más, Estados Unidos tiene como fin demostrar que cuenta con capacidad de realizar operaciones globales. En cualquier momento, agregó el portavoz. En este contexto, el ejército norteamericano ha dicho últimamente que el despliegue en aguas del Pacífico forma parte de una misión de grupo de bombarderos, algo de lo que hicieron eco a algunos sitios a nivel internacional. Los militares del de gigante asiático declararon que las fuerzas armadas del país deben de estar en alerta máxima y preparadas ante una posible confrontación con Estados Unidos durante su misión en Guam. Los pilotos norteamericanos se asociarán con la Fuerzas Aliadas de Estados Unidos para realizar entrenamientos en el Indo-Pacífico dijo la Fuerza Aérea Norteamericana mediante un comunicado. Ahora mucha atención, la 101 División de Brigada Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos está siendo desplegada en Europa por primera vez en casi 80 años en medio de la creciente tensión entre Rusia y la OTAN. La información dice según Hispan TV que la unidad de infantería conocida como los Screaming Eagles está entrenada para llegar a cualquier campo de batalla del mundo en cuestión de horas y ha sido desplegada a Rumanía, país miembro de la Alianza, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Pero bueno, ¿qué han dicho desde Estados Unidos? Se ha pronunciado en las últimas horas el general de la brigada John Lubas a CBS News, en donde dicen que están preparados para defender cada centímetro del suelo de la OTAN. Aportamos una capacidad única desde nuestra capacidad de asalto aéreo. Somos una fuerza de infantería ligera pero nueva. Traemos esa movilidad con nosotros para nuestros aviones y asaltos aéreos. En lugar de operaciones avanzado, tropas estadounidenses y romanas realizan ejercicios conjuntos de asalto aéreo y terrestre en algunos de ellos utilizando rondas de ataque de fuego de artillería real. El simulacro pretende recrear batallas con las fuerzas ucranianas que libran contra las tropas rusas. Los estamos observando de cerca a los rusos. Estamos construyendo objetivos para practicar contra ellos, replicando exactamente lo que está sucediendo en Ucrania. Somos la unidad estadounidense más cercana a luchar en Ucrania, indicó el coronel Edwin Mataides. ¿Será que esto lo van a poner en práctica a nivel real? Pues esto dice que la amenaza de una gran escalada tan cerca en el territorio de la OTAN en Rumanía es la razón por la que se han enviado cerca de 4.700 soldados de las divisiones de asalto aéreo de élite de Estados Unidos con algunos equipos para reforzar el flanco oriental. El verdadero significado para mí tener las tropas estadounidenses aquí es como si tuvieras aliados en Normandía antes de que cualquier enemigo estuviera allí, dijo el general de la brigada rumano Lulian Berdila, refiriéndose a la segunda guerra mundial en ...en la costa norte de Francia. Los comandantes de las Screaming Eagles resaltaron que siempre van a estar listos para luchar esta noche. Y aunque están allí para defender el territorio de la OTAN, si los combates se intensifican o no hay algún ataque contra la OTAN, están totalmente preparados para cruzar la frontera con Ucrania si se les ordena que lo hagan, según indicó el corresponsal de la CBS News en Rumanía, Charles Diagat. Biden no tiene planes para enviar tropas a Ucrania, pero por su parte, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró en una rueda de prensa que Washington no tiene planes de enviar sus tropas a Ucrania, incluso si las acciones combativas allí se prolongan. El presidente Joe Biden fue muy claro sobre que no estarán las tropas luchando en Ucrania. Lo que vamos a hacer es seguir ayudando a Kiev a defenderse. Subrayó el alto funcionario, respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de que estalle un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos en caso de una prolongación de los combates.